Lo más factible. Es lamentable. Mira, eh, cambiando de tema, señor director eh, eh, Veloz, me gustó mucho. Un aplauso, tú ves, porque cuando, miren, cuando las cosas se hacen bien, yo aplaudo, pero eso nadie llama al presidente. Aplaude, por favor, Veloz. Por favor, ayúdame ¿Poder? con un aplauso aquí, okay. muchachos. Okay. Un aplauso al presidente. ¿Qué hizo el presidente? Una reunión con los principales actores de la vida nocturna, de entretenimiento, de la música. ¿Eh? y ahí estuvieron los urbanos, merengueros, bachateros, eh, baladistas, y, y, y mira la primera, me encanta la primera dama, aunque le gusta el sonido, ahí está ella cantando con, con, con Vicky la, la Mayrita, ¿eh? sí, ¿Eh? vamos a escuchar señor directo, para que ustedes vean, Soy mala y seguiré siendo mala. No es mala la boca, ¿no? sufrí por ser buena es mejor. A la primera dama, Raquel Albaje, y al presidente. Excelente la reunión. Ya calmó ese sector. están eh, eh, Se creó una. Se cre... No te escucho, Velo. No, no escucho a Velo aquí. No he escuchado nada. ¿Eh? Yo no he escuchado nada. Que no he escuchado nada de lo que se habló, no, lo que se resolvió. Espérate, déjame explicar, espérate, tranquila. Explica. Tranquila, veloz, veloz, tranquila. Yo sé que veloz, pero espérate. Okay. En esa reunión, el presidente lo que hizo fue una camaradería para escuchar las inquietudes de los diferentes artistas. Ahí habló Melimel, hablaron eh, algunos artistas, habló Fefita la Grande, joseando su, su pensión también. Bueno, el asunto es que me gustó porque ahí honró su palabra que el presidente escucha. Entonces, ¿qué, es, qué surgió de esa reunión? Una comisión bilateral entre representantes del gobierno y artistas para buscar la forma de, eh, de, de qué se va a hacer en los próximos meses, con mira también al mes de diciembre, para que los artistas puedan generar ingresos. ¿Lo entiendes? Hay que esperar ahora que esa comisión... Pues, diga qué se va a hacer a favor de este sector. Pero estuvo bien, estuvo sí, bien. Sí, normal, Pero no me sorprenda. Lo que hay que esperar. Y ahí me gustó que fueron eh, los artistas urbanos, tanto los que lo apoyaron como los que no lo apoyaron, aunque ah, pero ahí, pero ahí faltó alguien que tú no has dicho Si vamos a hablar de urbanos E influencers urbanos eh, eh, no, no lo invitaron a, a, a No, a, a, ni lo van a invitar Al a hermano de, de Génesis no. Ni amor se la para ni, a la, ni al de los influencers Que era exclusivamente Influencers, ni pues ahora como Representante urbano, que bien eh, Está ubicado en esa categoría Santiago Matías debió de estar ahí Debió, sí Sí, sí, es verdad, aunque Santiago Matiano, artista, perdón. No, Roberto, pero estamos no, no, hablando de una reunión de, se hizo una reunión de influencers, sí, sí, influencers. Se hizo una reunión de influencers. De no lo invitan tampoco. Tú ves. Tampoco. Ahí, de, ahí sí. Aunque pero, he tenido la oportunidad de escuchar las razones de su parte, aunque es que no lo han invitado, pero él dice que no se ve bien que él abiertamente haya apoyado a un candidato y que pues ahora esté en este gobierno participando. Es participa. que no, que me deje de es es, que, oiga, eso ha dicho es. Sí, pero que eso son excusas baratas. Señores, ya Luis Abinader, el presidente de todas y todos los dominicanos, ¿en, ¿en qué momento que la gente se va a quitar el chip? ¿En qué momento que la gente se va a quitar el chip? Ya Luis Abinader, el presidente de los PLDistas, de la Fuerza del Pueblo, de los PRDistas, de los PRMistas, de los peachistas de todo el mundo. Y todos tenemos que apostar para un buen gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader sale bien, sale bien el país, y más en esta crisis. Entonces, que no vayan con excusa cosa barata, Santiago Matías. Si a él no le invitan, que no lo invitan, punto. Pero no es que porque apelló a Gonzalo, que es mentira. Luis Abinader se reunió con, con, con, con el PLD. Independientemente, sí, tú ves. Y con muchísimos influencers que apoyaron a Gonzalo claro, como y, Joel Tópez, Gabriel te, te Sánchez. La, la, y, y, y él entrevistó a Luis Abinader también, cuando era candidato. Y a Leonel Fernández. Entonces, y estuvo conduciendo el cierre de campaña y, de Gonzalo Y hay PLDistas, y hay PLDistas que Luis Abinader lo ha dejado en puesto, PLDistas. Entonces, ¿por qué que ya no, no, no sigamos con ese discursito barato? De que, ah, oh, no, que yo soy PLDista. No, yo estoy puede ser de cualquier partido. Ya Luis Abinader es su presidente. Luis Abinader es presidente de Danilo Medina. Para que ustedes entiendan. Sí, entiendan. Roberto, pero si no lo han invitado, no lo han invitado. Ah, ok. O sea, que hay que, que, bien, hay que ver si lo, él va también. Es lo, es, lo, es, lo, es lo que te digo: que eso son excusas baratas, que, que, que no se ve bien porque no, no, son excusas barata. Si no lo invitan, no, no, no lo invitan. Es. Ahora bien, excelente, felicito a, al presidente Luis Abinader por esa iniciativa, porque es un sector que se necesita hoy en día. La gente necesita recrearse y por eso es que la gente no está respetando el toque de queda, porque hay que buscar alternativas para que la gente disfrute. Y ahí eh, eh, eh, eh, hubo un brainstorm, una lluvia de ideas sobre posibles formatos para poderlo hacer. Por ejemplo, ya el carnaval de la vega está oficialmente suspendido. Carnaval de la vega, que ahí había un picoteo fuerte para los artistas. Y no solamente sí. los artistas para los que hacen careta, para los que venden el refresco, para los que hacen los trajes, para un sinnúmero de personas, incluso hasta en el turismo, lo comentaba en la Z el sábado, hasta el turismo hay personas que vienen en el mes de febrero para visitar los diferentes carnavales, principalmente el carnaval de la Vega. El carnaval de Punta Cana, ya, aunque todavía no lo han hecho oficial, ya está suspendido. Eh, aquí en, eh, en San Francisco de Macorís, Bonao, eh, Santiago, deberían ya de pronunciarse porque no hay condiciones ahora bien, el hecho que se suspenda el carnaval en el formato tradicional no quiere decir que el carnaval no se haga señores comiencen a usar esto que se llama cele, eh, cerebro, verdad la materia gris, comiencen a usar el cerebro y comiencen a, a, a plantear ideas ideas rápidas para hacer el carnaval aquí se hizo el reinado Santa Ana en San Francisco de Macorís virtualmente sí. que fue una porquería bien, una porquería de organización y un mal manejo pero se hizo, no se dejó de hacer ¿entiendes? entonces vamos a comenzar con la creatividad eh, por ejemplo eh, eh, en los diferentes pueblos que todavía no han dicho si el carnaval va o no va porque el carnaval está allá a la esquina ¿me ¿entiendes? entonces son cosas sí. que, que, que los artistas eh, también, y el gobierno tiene que buscar la creatividad para ver cómo, porque se necesita el carnaval, se necesitan las patronales, se necesita el, las fiestas, porque el ser humano es un ser humano sociable. Mira cómo está la, el, el tema de la depresión, eh, del suicidio, de la gente que, que, que, que está desorientada, porque mucha gente lo ha cogido a pecho el encierre. Entonces se necesita. Así que felicidades al presidente por esta reunión que tuvo con los artistas independientemente que quedaron algunos que debieron de estar, otros que estaban que no debieron de estar, pero bien, es una iniciativa y, y, y las cosas buenas yo la aplaudo.